¿Qué tal amigos de Advance Mediasport? Ya estamos desde el Cementerio Naranja, casa de los fantasmas de la IMA, listos para dar inicio a este gran encuentro. Esos son los fantasmas de la IMA Y estamos listos con la ceremonia de capitanes para dar inicio a este encuentro. Fantasmas de la IMA recibiendo a Panteras Puebla. Acompáñenos, amigos de Advance Media Sports. personal técnico de Puebla que viene también a... Y vamos a ver a punto de dar inicio a este gran encuentro. Número 30 de Panteras Puebla a realizar la patada. Listos derecha, listos izquierda. Vámonos. Y vamos a ver el regreso por parte de la IMA. Dejan ahí que bote el balón. Más. Primera oportunidad, 10 por avanzar, viene número 7, Iker a los controles, busca receptor, suelta el brazo, va completo ¡Gran! Por parte de Iker Conecta con su receptor Número uno que tenemos en pantalla de, de El receptor Número 7 a los controles Vamos a ver, va por tierra En esta ocasión, entrega número 5 Sigue buscando, sigue Moviendo las piernas, ya lo derriban Pero consigue nuevamente Primera oportunidad 10 por avance Semana número uno de la Liga UNEFA En este partido, Fantasmas de la IMA en Recibiendo a Pant Puebla, viene número 5 Se va a lanzar Ahí para conseguir unas yarditas Más eh, el jugador de Fantasma Segunda oportunidad Dos por avanzar para el equipo de Laima Viene Iker Se la entrega al corredor que alcanza a Trastabillar, número 12 Del equipo de Fantasma Busca el pase Completo, y vamos a ver No va a alcanzar A llegar a las diagonales Se queda nada, el jugador de Fantasma Visual hacia el campo Toda la formación, vamos a ver Entrega por tierra Y vamos a ver si llega a las diagonales Parece que no De muy buena actuar la defensiva De Panteras Puebla, no le va a permitir El avance, y los frena No llega a las diagonales El equipo de Fantasma La yarda número 2 Vamos a ver nuevamente Va por tierra Y nos dicen los oficiales Que no va a entrar a las diagonales Cuarta oportunidad para el equipo de fantasmas Va a intentar Iker la individual Nos dicen los oficiales Que tenemos touchdown Pero tenemos también un pañuelo En el terreno de juego amigos de Advance Media Sports Vamos a ver qué nos dicen Los oficiales 10 yardas para atrás Un agarrando de la máscara Y 10 para atrás el equipo de Y como lo escuchan en el, solid, en el sonido local Amigos de Advance Sports, Número 81 Va en busca de los primeros 3 puntos para la causa del equipo de fantasmas de la IMA. Y vamos a ver, tenemos una toma espectacular para visualizar. No va a llegar la patada, así que nos mantenemos ceros en este encuentro. Se en la primera oportunidad 10 por avanzar para Panteras Pueblas Gemelos por ambos lados, lo apreciamos de excelente manera Aquí en la transmisión amigos de Advance Media Sports para este de Vamos a ver, busca receptor Lanza el pase y es interceptado, intercepta el equipo de fantasmas de la IMA, de frente tuvimos la jugada, número 25 se queda con el balón, ya está festejando con sus compañeros. Esto de abajo, esto de con la salida de Iker tenemos que ver un cambio de coreback. Número 36. Va a tener que buscar individual. Ahí buscaba conectar. Hay un fútbol. Y vamos a ver. Parece que alcanza a recuperar el balón la escuadra de fantasmas. Así es, ya vemos. Número 66 se hace del balón. Y con. En el pasequich completo, busca por el costado izquierdo número 5, sigue avanzando. Ya van a derribarlo. Para de nuevamente los controles. Por de este de Suenan los silbatazos. Vamos a ver, hay un castigo. Nos vamos con el oficial para ver qué nos dice. Movimiento en falso En contra de Fantasmas de la IMA Movimiento ilegal Así que Vamos a ver Número 36 sigue Al frente de la ofensiva de Fantasmas Entrega el balón Al corredor número 12 Que sigue moviendo, sigue jalando Y ahí pesa la taclada Consigue una buena cantidad de yardas todavía Y parece que va a quedar en 11 yardas por avanzar para el equipo de Fantasma Viene la adaptativa, se la entrega el número 5 Llega de inmediato el tacleo por parte de Panteras Y vamos a ver, consigue unas 3 yarditas, 4 por mucho Gemelos por ambos lados Ojo ahí eh, con el receptor abierto la trayectoria buscaba por el centro y el pase incompleto nos dicen los oficiales el pase que buscaba el receptor número 6 queda incompleto Nuevamente, y esta, los controles viene buscando receptor ya lo encuentra, número 12 sigue avanzando, vamos a ver si fue suficiente para pasar la marca del primero y 10 no es así, y vamos a tener panteras. aquí viene este equipo de panteras. nuevamente a la ofensiva con esta primera primera oportunidad, 10 por avanzar gemelos por ambos lados, un receptor que se coloca al costado derecho del coreback Viene por tierra, llega de inmediato la línea defensiva de Fantasmas, número 69 y lo vemos. Feste Segunda oportunidad y 13 yardas por avanzar para este equipo de Panteras del pueblo. 13 por avanzar, viene con Trips lado derecho, el solo receptor por el lado corto del emparrillado, viene el pase, Hitch, ahí malavareando, pero se queda con el balón. Al final el receptor de Panteras. 16 en los para los de pueblo. En esta tercera oportunidad, oportunidad. largo yardaje por avanzar. Va para atrás. Vienen los disparos. Llega la presión al coreback. Y vamos a ver por qué hay bola suelta. Y la recupera el equipo de fantasmas de la IMA. Es balón para el equipo de Casa. Aquí los tienen. Vienen ahí movimientos en la formación por parte del equipo de fantasmas. Vamos a ver, Rol a su lado derecho. Viene el pase incompleto. Vamos a ver, viene el número uno, viene la individual, sigue avanzando. Y tenemos dos, dos Fantasmas de la IMA se abre el marcador, amigos de Advance Media Sports. Para poner movimiento en el Excelente la jugada. Y qué mejor manera se apreció. Excelente los movimientos por parte del corredor coreback más bien número uno que jugó en la individual y llega a las diagonales para dar los primeros seis puntos al marcador para el equipo de fantasmas de la IMA y así también como esta jugada la apreciamos el punto extra es bueno viene el kickoff por parte del equipo de fantasmas de la IMA viene el número 81 listos derecha, listos izquierda vámonos patada cargada al costado derecho ya viene el regreso por parte de Panteras Puebla y está a altura y así como lo escuchan amigos de Advance Media Sports finalizan las acciones del primer cuarto del encuentro. marcador hasta el momento. Siete puntos para Fantasmas de la IMA, cero para Panteras Puebla. Gran exhibición, gran partido. Acompáñenos a lo que resta de este gran este encuentro con el inicio del segundo cuarto. Y con esto vamos a dar inicio al segundo cuarto del encuentro, amigos de Advance Media Sports. Viene la jugada número 15 a los controles para Panteras Puebla. Entrega al corredor, encuentra y estaba buscando. Se abría un pequeño espacio en la línea. Se compactan al final y vamos a tener al equipo visitado. Segunda oportunidad, va para atrás, busca receptor. ¡Llega la presión y va a capturar el equipo de la IMA! Mario... Ambas escuadras. Estamos en acciones del segundo cuarto. Aquí como lo tienen en el banner, el marcador 7 a 0. Vamos a ver qué va a mandar el equipo de Puebla, el equipo visitante. Número 15 a los controles. Llega la presión, vamos a ver, va a tener que buscar la individual, abandonar el terreno de juego ahí coqueteando con el castigo, el defensivo de la IMA. Esta La patada es bloqueada. Y vamos a ver que la va a tomar ahí el equipo de la IMA. Se lanza. De buena manera. Y quedan en excelente posición. Los. De la de estos espectros. Número uno. los controladores... Entrega el balón por tierra. Para... Que se anda claro casi inmediatamente sobre la línea de golpeo. Se anda... Este pase al equipo visitante. Viene nuevamente por tierra, encuentra bien el hueco, recompone la defensiva del equipo de Panteras. Va a seguir corriendo el reloj. Ya en la yarda número. De las diagonales nuevamente. Va por tierra. Recompone la trayectoria y se va a lanzar. Y tenemos dos Fantasmas de la IMA. Pero tenemos un pañuelo, amigos. De Advance Media Sports. Me oye y el grito. Sujetando de la máscara en contra de Fantasmas de la Ima viene eh, la jugada individual, sigue moviendo sigue avanzando, ya pasa la marca de las 10 yarditas se va a quedar ahí si no fallamos en la número 5 promedamos bueno, el encuentro amigos de Advance Media Sports viene la primera oportunidad Primero hay gol, sigue avanzando Llega de inmediato Excelente el equipo La defensiva de Panteras Puebla Número uno a los controles Y eh, vamos a ver Hay un castigo, se detiene la jugada sí, Que es en contra de Fantasmas de la IMA movimiento un falso, ahí un movimiento ilegal por parte del equipo de la IMA para el equipo de los fantasmas de la IMA. segunda oportunidad, ya estamos en 14 yardas por avanzar para el equipo de fantasmas viene para atrás en la entrega, el corredor ya tenía encima los tacleos del equipo de panteras atrás de la línea de golpeo para terminar. E importantísima oportunidad para los fantasmas Tercera oportunidad para el equipo de fantasmas 16 yardas lo que tiene que recorrer A llegar a las diagonales Estamos tercera y gol y los controles el número, 36 los número 36 a los controles Bien el pase para el y va a llegar la presión no va a lograr zafarse lo consigue sigue avanzando vamos a ver va a buscar tres puntitos el equipo de fantasmas número 81 a realizar la patada Centro, lo recupera Y no hay puntos para este equipo la de... la y... ofensiva nuevamente Con este equipo de Panteras Viene Panteras nuevamente a la ofensiva Número 15 a los controles A su costado, corredor número 16 Dos receptores por ambos lados Número 30, número 11, costado derecho Vamos a ver, busca por aquí El costado exactamente Encuentra receptor este receptor número 30 de la número 15 de nuestro nuevamente, para este equipo de Puebla. Con una jugada, con su corredor destacado inmediatamente por la línea defensiva. del Mario número 91 en la jugada. Correa número 15 los controles, hay un disparo de los fantasmas, es completo el envío a su receptor. Correa número 15 los controles, parece este que intento en la tercera oportunidad. Hay... Vamos a ver, hay pañuelos, qué mala jugada. Panteras, el castigo es en contra del equipo visitante, cinco yardas para atrás. Movimiento ilegal Ya tenemos la señal de los oficiales Dos minutos para que finalice esta primera mitad Primera oportunidad Y es para avanzar y cerca del castigo Se alcanzan a frenar El pase Que es interceptado se queda con ese balón Número 81 Jugador que tienen en sus pantallas En el optativa le entrega a Su corredor sigue Corriendo Ahí se lanza y consigue una buena cantidad De yardas Consigue mover de hecho Va buscando. Llega a la presión. Va a tener que sacar el balón. Saca el pase completo. El pase completo. Con el tiempo. Encima nuevamente el coreback número uno. Pero el engaño viene aquí con pues su corredor. Se empieza a desplazar por el lado izquierdo. Es el coreback número uno. Y abandona el terreno de juego logrando nuevamente el primero y gol para el equipo. Primera oportunidad, 10 por avanzar, toma el tiempo, coreback número uno, se le entrega a su corredor. Sigue avanzando, sigue jalando y se queda, nada de las diagonales. Fantasmas. <risa> Dos segundos, así que esta sería la última jugada. Según el tiempo que dieron los oficiales, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver qué consigue. Va a buscar la individual, encuentra el espacio. Y nos vamos a ir al entretiempo con Dodge Pero vamos a ver, escuchamos. Hay un pañuelo. Hay un pañuelo. Vamos a ver en contra de quién es. Y nuevamente un agarrando en contra de fantasmas va a buscar el gol de campo el equipo de fantasmas de la IMA segunda oportunidad vamos a ver número 81 y la patada no va a ser buena y el marcador va a continuar, siete puntos para Fantasmas de la IMA cero para Panteras Puebla segundo cuarto del encuentro y ya el equipo de Panteras Puebla viene la primera oportunidad y es por avanzar para el equipo visitante ya últimas jugadas del terreno de esta primera mitad, buscará descontar, buscará igualar el marcador para irnos al entretiempo, número 15 va a para atrás, busca el pase la trayectoria larga incompleto, el pase segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar, seguramente misma fórmula que buscará Panteras, Puebla llega el contacto pero vamos a tener seguramente un castigo en contra de Fantasma seguramente ahí en el tacleo finaliza El pañuelo es sin aplicación Con esto finaliza el segundo cuarto del encuentro amigos de Advance Media Sports Gracias por acompañarnos esta primera mitad Marcador hasta el momento 7 puntos fantasmas, 0 Panteras Puebla Los esperamos en esta misma publicación para la segunda mitad de este gran encuentro Aquí a través de Advance Media Sports Los esperamos segunda mitad en esta misma publicación le vamos a dejar Pero para Panteras Puebla con este jugador número 5 del número 11 para decidir la pata de diploma de el número 81 y es el número 5 vamos a ver el regreso por parte de Panteras, ahí sigue moviendo las piernas sigue quitándose jugadores el número 81 el número 91 el número 15 y controles ¿Sí? Viene buscando el pase en la trayectoria, encuentra bien el receptor, pase completo. Primera oportunidad y es por avanzar después de la gran jugada por parte del equipo de Panteras. Viene el pase completo. Viene el pase completo. Para lograr el de este 15 de Primera oportunidad. Continuamos con el coreback número 15, triplado derecho. Vamos a ver qué, qué va a mandar. Ahí da últimas indicaciones el coreback a sus jugadores, a sus compañeros. Prepara la defensiva, fantasmas. 88 que está clavo atrás de la línea de golpeo a cargo de este jugador oportunidad a otro tipo de Panteras en la jugada anterior cargo número 11 en la tagliada para que perdiera yardas este tipo de panteras empieza a desplazar el back lanza su envío y es incompleto a su número 11 Tercera oportunidad para el equipo de Panteras Puebla. Sigue haciendo ruido la tribuna del equipo de casa, el equipo de Fantasmas de la IMA. Últimos ajustes, número 15 ahí, dando indicaciones a su corredor. Trips, lado derecho, lado cortito del emparrillado. Viene el pase completo de 11 a 11, 11 defensivo, 11 ofensivo. El pase va a quedar completo, amigos de Advance Media. Los controles del equipo de Panteras. Le quintenta, hay un disparo de los espectros. Se pasa el largo a su jugador y no logra quedarse con él, custodiado. el número 7 está de regreso. Viene nuevamente número 7 a los controles Iker después de que saliera en, la primera, en el primer cuarto del encuentro. Viene el pase completo, número 5, encuentra el espacio, logra librarse de la primera tacleada, logra la segunda, pero nos dicen los oficiales. Que pisó afuera del terreno de juego. No llega a las diagonales. Pero gran avance y los esteja con sus compañeros. Primera oportunidad, 10 para avanzar, entrega al corredor que buscaba el hueco por el centro. Viene buscando receptor, encuentra y viene el pase y tenemos. de la IMA y vamos a venir con el intento de punto extra por parte del equipo de fantasmas de la IMA buscará incrementar esto a 14 puntos ahí falta un jugador número 57 y ingresa al terreno de juego empieza el conteo por parte de los oficiales y el punto extra va a ser bueno reanudamos el encuentro amigos de Advance Media Sport después de la anotación vimos la repetición pide recepción libre el corredor recepción libre Primera oportunidad, días por avanzar para el equipo de Panteras Puebla. Después del segundo golpe por parte del equipo de Fantasmas, viene buscando el receptor. Y el para el equipo poblano. Los controles. Llega la presión, vamos a ver si logran capturar al coreback. Y así es. vamos a tener pañuelos de todas maneras. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Y veremos de qué trata este castigo. Segunda oportunidad para el equipo de Panteras. Coreback número 15, los controles. Se le entrega a su corredor que está creado inmediatamente por la línea defensiva a cargo de. Juntan el poder, los jugadores comunes para que den esta tercera oportunidad. Y Largo, nuevamente el Coreback la... número 15, la pelota Aquí como una pantalla la pantalla, jugador número 11 es un pase incompleto. De para regresar esta partida de y para realizarla jugador. Cuarta oportunidad, situación de despeje. El centro que queda muy alto y tenemos safety. Dos puntos para el equipo de la IMA. Dos puntitos más. Y finaliza también con esto el tercer cuarto del encuentro Y con eso amigos de Advanced Media Sports También finaliza el tercer cuarto del encuentro Marcador hasta el momento 16 puntos para el equipo de Fantasmas Cero para Panteras Puebla Gracias por acompañarnos amigos de Advance Media Sports En este partido de semana número 1 Aquí tenemos al equipo de Panteras Puebla. Este bateador número 30 del equipo poblano. Listos derecha, listos izquierda. ¡Vámonos! Viene la patada por parte del equipo visitante número 27, una patada cortita, y abuela un pañuelo. Hay pañuelos a cargo de los señores oficiales. Aprovechando para indicarles que estamos iniciando el cuarto cuarto de este encuentro. Cuarto y último cuarto del encuentro. Vendrá la ofensiva nuevamente el equipo de los fantasmas. Nuevamente.. Recuerdo estamos en el cuarto cuarto y con esta acción vamos a dar, bueno, ya es la segunda de este último cuarto del encuentro amigos de Advanced Media Sports. Fantasmas de la Ima lo gana ya 16 a 0. Busca receptor, busca la trayectoria por el centro, pase completo. Número 36 sigue moviendo, ya lo derriban y se queda nada de las diagonales. Nuevamente el equipo de Fantasmas de la Ima. Perdón. Viene Iker nuevamente en la jugada. Viene Iker en la optativa, la regresa y la va a recuperar el equipo de Panteras Puebla. Primera oportunidad: 10 para avanzar para el equipo visitante. Viene el pase. Que has interceptado el Shark natural. la oportunidad para este equipo poblano nuevamente el Toremaq número 15 en los controles viene para atrás busca el pase completo pero llega de inmediato la defensiva número 4 ahí, atento en la cobertura natural, la oportunidad para este equipo de banteras el coreback número 15 viene con un pase a su receptor que es incompleto. El custodiado por el número 25 de Fantasma para la Juvenil 2023. Ahora sí se reanuda el encuentro una cuarta otra... Cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Panteras. A regresar a la Iker número 81 los controles que es claro por el número 9 del equipo de Panteras y 7 los controles el movimiento pase que es incompleto para Dominic número 5 pero la número 7 Iker nuevamente en los controles su pase al número uno, Pedro Reynoso. El pase es completo para Pedro Reynoso. Porche sí, en el emparrillado. Siete en los controles para los espectros. Viene aquí con un pase al lado del lado derecho. Viene el pase interceptado. Intercepta el equipo visitante, el equipo de Panteros Puebla. ¡Tiene la intercepción el equipo visitante! ¡Aquí lo festejan! ¡Aquí los tenemos! Primera oportunidad. Primera Número 15, controles para el equipo poblano. Primera oportunidad. 10 por avanzar para el equipo de Puebla. Veniendo a la ciudad flexida, sacar la jugada... Y vamos a tener un castigo número 21. Ahí el movimiento. Vamos a ver si se lo terminaron contando más bien a Panteras. El de Panteras completamente encerrados. Se encuentra encajonado el equipo de Panteras Puebla. Vamos a ver cómo va a tratar de salir de ese lugar el equipo visitante viene el pase incompleto ...incompleto hacia su receptor <tose> equipo gobierno, ...este equipo polémico le entrega su corredor va por el centro para un corto avance a ver en tercera oportunidad que va a intentar Panteras, controles. el pase que va a ser incompleto amigos de Advance Media Sports, vamos a dar paso a la cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Panteras. Ahí apuran a su compañero. Jugador ahí para la patada. Ahora sí viene esta patada que es bloqueada. La, es la, la patada es, es bloqueada. Tenemos safety, dos puntos más al marcador. Dos más para Fantasmas de la IMA. 18 puntos. Para el equipo de Casa Cero, para Panteras. Listos, derecha, listos, izquierda. Vendrá el kickoff. 18 a 0, el marcador, patada corta. Recado del propio que recupera el balón y vendrá la primera oportunidad. el coreback número 15 dos controles por parte de las panteras de Portland. Viene el coreback número 15 triple lado derecho, un solo receptor para el lado corto del emparrillado, viene ahí corebag, la presión, el... suelta el brazo, encuentra 11, el número 11 y está claro por el número 2. coreback número 15 dos controles vamos a ver, misma formación cambia únicamente de lado y va por tierra ahí buscando el hueco por el centro. Ahí está claro. Y... Para que sí, saquen la jugada anterior. Número 39. Está Viene el pase. Vamos a ver. Es un pase incompleto ya también nos ayuda ahí el sonido local, pase incompleto el pase completo, completo. aquí nuevamente el de la número 15 el de la fase, y a mover, el pase Tercera oportunidad, vamos a ver Panteras Puebla, ya tiene el reloj En contra Cuarta oportunidad, situación de despeje y Viene de bateador Un solo fielder, número 91 Para el equipo de Fantasmas Y viene el, y viene el regreso Por parte de Iker y por este Número 81. El pase queda incompleto. Para el equipo de la IMA, intervac número 7. A que Pulgada intenta. Y viene con segunda uva, con Pedro Reynoso. Pues empieza a descansar, desplazar la picarca. Sigue moviendo las piernas, ya vuela un pañuelo. Y va a llegar a las diagonales. Touchdown. Fantasmas. Pero vamos a ver qué nos dicen los oficiales, qué indican los pañuelos. Qué que nos indican los señores oficiales. Amigos de Advanced Media Sports también, díganos. Síganos comentando si les gustó este ángulo para las transmisiones de Fantasmas de la IMA. En contra de los Fantasmas de la IMA, así es que y se anula, se, se touchdown a cargo de Pelo reyoso número uno. Y va hacia atrás los Fantasmas de la IMA en esta segunda uh -huh. oportunidad. la IMA, y terminar mirar unos controles vemos que la intenta es un pase pitch con el número 13 el murro que se empieza a desplazar y luego el primero y diez el murro los controles para con el back número 7 la de intenta es un pase robrado del lado derecho con su número 36 Tiempo fuera nuevamente por el equipo de fantasmas de la I. Vamos a ver ya únicamente rodilla al suelo para que finalice el partido. De esta manera, amigos de Advance Media Sports finaliza el encuentro aquí en el cementerio naranja con un marcador final. De 18 puntos para la IMA, 0 para Panteras Puebla. Les recordamos que la segunda jornada se jugará dentro de ocho días Aquí en el cementerio de Naraca Contra el equipo de INSS Campus Cuernavaca Nos esperamos Y un gran aplauso aquí para el equipo de visita de Puebla Panteras de Puebla De esta manera nos despedimos amigos de Advance Media Sports. Gracias por acompañarnos.